porque tenemos que aprovechar la presencia de Antigua yo quiero hacer un comentario y compartirlo con Antigua y Sergio. Fue referente a un eh, precisamente a un comentario igual a la redundancia que hicimos nosotros en el día de ayer. Nosotros nos referíamos y saludamos al doctor Francisco Ureña, quien es el director del Hospital Regional San Vicente sí, sí. de Paul. Resaltamos una de las acciones que él ha venido Muy haciendo bien. y es por ejemplo el remozamiento a la, a la, la emergencia. emergencia del hospital. Y a, aplaudíamos esa acción y eh, decíamos doblemente porque muy bien pudo haber dicho eh, Ureña, no voy a hacer esa gestión porque tenemos un hospital que está en proceso, nos vamos a invertir aquí porque ya nos vamos a mudar en un año, dos años, pudo haber sido una de las razones que pudo haber expuesto, pero bien, eh, saludamos esa acción y de otras que he estado haciendo en el hospital, y me quiero referir de nuevo al hospital por la situación, que minutos después de nosotros ese comentario Ney, muy, eh, de, eh, a favor del hospital, hospital sí. se daba esta situación y es con un privado de libertad que llevaron a chequear preso, al hospital un preso, dejemos estarle poniendo pri sí. Eh, sí. Anti oh, antigua quiere <ríe> ser mamá, decirlo de manera que debe ser así preso eh, pero yo lo quiero decir de manera <ríe> bonita un, a una pri gente. un privado sí, ya, ¿no? de libertad sí. verdad que asistió al hospital en busca de, de atenciones médicas entonces yo creo que yo quiero que el doctor Ureña en su gestión como director del hospital se case con la gloria, han pasado todos los directores por ese hospital y es el mismo grito gritando en el desierto que el hospital no tiene seguridad, seguridad. y es cierto ojalá que Ureña se involucre ahora de manera de lleno en esta acción en busca de lograr que el Hospital San Vicente de Paul sea lo provean de la, de la seguridad que necesita este centro de salud, porque son múltiples las situaciones difíciles que se han dado en el Hospital San Vicente de Paul precisamente por la falta de seguridad y, sobre todo, cuando se va a llevar un reo, un privado de libertad, un preso, como antiguo quiera llamarlo, como usted quiera llamarle eh, que son situaciones difíciles, expuesto así abiertamente a llevar un, un paciente como este es un riesgo. Y miren lo que pasó en el, el día de ayer, una trifulca o sea, supuestamente con la intención de, de escaparse de, lo, de, de, de los custodias de que, que le vigilaban y se produjo esta situación, dos heridos y tengo entendido que supuestamente murió la persona eh, estaba muy, uno de los, porque estaba de en ayer. condiciones no, no muy sé, críticas. No sé. Entonces eso es lamentable. Entonces yo quiero pedir de manera encarecida a mi querido amigo, nuestro amigo, el doctor Francisco Ureña, que se involucre ahora para que se case con la gloria, intentar hasta lograrlo, que el Hospital San Vicente de Paúl tenga la seguridad que amerita este centro y evitar que se repitan situaciones como esta, porque los médicos internos, los médicos eh, que están en el hospital y todo el personal es, eh, una, es tenso, que, se, que, que trabajen en el hospital precisamente porque en cualquier momento puede llegar a una situación difícil y se pueda desentonar en una situación como esta. Así que, doctor, se lo pido de manera encarecida. Ojalá y que usted pueda lograr que el hospital eh, eh, le ponga la seguridad que amerita. Que ahí está el llamado.